Constitución Política de la República de Nicaragua Título 2 sobre el Estado Capítulo único Artículo 7 Nicaragua es una república democrática La democracia se ejerce de forma directa, participativa y representativa. Las funciones delegadas del poder soberano se manifiestan a través del poder legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Electoral. Tienen funciones especializadas y separadas, colaborando armónicamente entre sí para la realización de sus fines. Existen otras instituciones y entes autónomos para el cumplimiento de funciones específicas del Estado.